Dicen que ando caminando como un bobo Y mis ojos andan vagabundos conquistados por tu amor La belleza de un enamorado me mantiene tan entusiasmado Que me eleva al más allá No solo quiero acercarme, quiero ser tu mejor amigo Y quiero conocerte más Vida, trajiste alegría En mis venas corre la adrenalina de tu amor ella maravilla, eterna armonía que compró ese corazón.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 Armonía Que compré este corazón, vida. Trajiste alegría en mis venas. Corre la adrenalina de tu amor, bella maravilla. Eterna armonía que compré. es para ti Ay yeah. hey, vida, trajiste alegría En mis venas corre la adrenalina de tu amor Bella maravilla, eterna armonía Que compró este corazón